Bueno, vamos a dar paso entonces a continuación a siguiente, la siguiente ponencia que bueno, pues, se titula Instrumentación para el seguimiento de variables ambientales afectadas por el cambio climático en cimentaciones y modelos de simulación de estados futuros para la prevención de lesiones. Esta ponencia va a ser impartida por don Juan Alonso Aperte y don Jesús González Arteaga. Don Juan Alonso Aperte es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha. Eh, ha trabajado en el área de ingeniería de terreno y desarrollado su actividad investigadora en el modelado matemático del terreno y de los problemas de interacción suelo-atmósfera-estructura. Ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas indexadas en el Journal of Citations Report, y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, además de en proyectos de investigación en régimen de concurrencia competitiva. Por otro lado, don Jesús González es de la Escuela Politécnica de Cuenca, personal investigador del Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones. Es además doctor arquitecto técnico y arquitecto, profesor de patología y restauración de estructuras de la edificación. Está especializado además en la intervención sobre la realidad edificada y la identificación de lesiones en los edificios, derivadas de la cimentación y la estructura. Esta es la temática fundamentalmente en la que ha centrado su labor investigadora. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos y sin más os doy paso a, a vuestra ponencia. Muy bien, mucha, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Buenos días. Vale, tenemos por aquí nuestra presentación. Vale. Bueno, pues nada, eh, buenos días a, a todos. Eh, en primer lugar, a, a agradecer a toda la organización de este encuentro, eh, la oportunidad de, que nos ofrecéis a Juan y a mí de contaros nuestro, nuestro trabajo y nuestra metodología que queremos presentar hoy, esta mañana. Y nada, sin más, vamos a, a proceder a contaros esta ponencia que hemos puesto con este título tan, tan largo, de instrumentación para el seguimiento de variables ambientales que se ven afectadas por el cambio climático climático, ver cómo afectan estas cimentaciones y los modelos de simulación para estados futuros. Bueno, la ponencia que hemos preparado para estos 20 minutos la hemos dividido en, en cuatro partes. Una inicial en la que bueno, haremos un, un énfasis en, cómo el, eh, en lo que el cambio climático puede suponer para el terreno y cómo este cambios, estos cambios que se van a generar en el terreno, consecuencias de las variaciones del cambio climático, van a afectar luego a los edificios. ¿vale? En este caso pues eh, nos vamos a centrar en edificios de carácter patrimonial, ¿vale? que es el, van a estar dentro de, de la temática de, de nuestro congreso de hoy. Una vez visto esta pequeña introducción, lo que haremos es contaros nuestra metodología la que os queríamos presentar esta herramienta esta metodología se basa en cuatro partes una que es monitorización luego tenemos modelado calibración del modelo y finalmente una predicción entonces vamos a ver esa metodología aplicado a un caso real que tenemos aquí en nuestra, en nuestra universidad luego una vez presentado esta, esta herramienta vamos a ver qué aplicaciones podemos darle que, sobre todo para que vosotros como gestores podáis eh, ver eh, para vuestros bienes, a los que, a los que tenéis responsabilidad, si, qué que le podréis sacar, qué partido tenía sobre ello. ¿vale? Y terminaremos con una serie de, unas conclusiones rápidas eh, para finalizar la ponencia. Bueno, comenzamos. Vale, eh, como ya visteis en, la, en las ponencias de ayer, el cambio climático está aquí, eh, no se puede negar, es una realidad, ¿vale? y eh, está afectando a, a, a todo, ¿no? está afectando a nuestra vida. Y también, claro, eh, igual que están afectando a bosques, a cambios, a, a fauna, a flora, pues también va a afectar a los edificios. Bien. Simplemente eh, ponemos un ejemplo, como ya podría, podría ser cualquier otro bien inmueble. Pues, por ejemplo, hemos tomado la Catedral de Burgos, coincidiendo con su octavo centenario, si pensamos en esta catedral de Burgos, eh, vemos aquí como esta gráfica de, del panel del cambio climático, donde vemos la evolución de las temperaturas a nivel global, pensamos en la catedral de Burgos, de Burgos cuando se construyó, pues estamos en sus siete primeros siglos, pues las variaciones han sido mínimas, incluso aun teniendo en cuenta esa pequeña edad de hielo que, que, ten, que, hemos, que se pasó, ¿vale? eh, vemos que hasta principios del siglo XX, sus variaciones han sido muy pequeñas en comparación con luego lo que ha venido eh, hasta nuestros días, cómo ha aumentado esa, la temperatura media y lo que preveemos que va, que va a suceder. Pensad esto, lo que puede conllevar, eh, es un cambio que va a tiene que afectar a, a, todo, a todo edificio, le va a afectar a su cubierta, le va a afectar a, a sus paramentos, a su base pétrea y también, Claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a centrar? Va a afectar a su cimentación, porque va a cambiar las condiciones sobre el terreno. Entonces, eh, vamos a ver cómo afecta eh, este cambio climático a, al terreno. Bueno, co cojo, cojo el relevo, no sé si me oye, que, que me he incorporado, que salgo de una clase ahora. Bueno, como contaba Jesús, nosotros nos dedicamos al, al estudio del terreno y al estudio de los, de los efectos ¿no? del... Eh, del cambio climático en el terreno. Los procesos que, nos, que más nos preocupan son estos que tenemos en este listado ¿no? eh, y, que, y que son bien conocidos, ¿no? Y sobre todo en países del arco mediterráneo como el, el que nos encontramos eh, y que van a estar sujetos o que ya están sujetos a ¿no? un incremento de, de, las, de las temperaturas y a una reducción de, de precipitaciones. ¿no? Las consecuencias en, el, en los terrenos pues, van a consistir fundamentalmente en un descenso del nivel freático que puede ser Directo o indirecto, digo indirecto porque si se producen las precipitaciones también va a ser mayor la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? entonces esto va a afectar a la posición de la lámina de agua. También va a afectar a la, a la destrucción de, de, de, de, del contenido de, de, de humedad ¿no? en los suelos, puede también eh, acelerar o desencadenar procesos de salinización. En suelos y también bueno, pues otros procesos también que están descritos ¿no? ya por algunos otros en literatura eh, de, de, de disolución por acidificación eh, de suelos por incremento de dióxido de carbono ¿no? en, en, el, en las aguas de, de lluvia, en las precipitaciones. Eh, los, eh, estos cambios o estos efectos eh, pueden desencadenar también una serie de procesos en el suelo que también son procesos bien conocidos. ¿no? Eh, el primero del que voy a, simplemente voy a, voy a enumerar ¿no? eh, sería el proceso de las dolinas de colapso. ¿no? Estos son, dolinas son estos procesos que, en los que un, una parte de, del terreno se, eh, se colapsa bruscamente dando lugar a estas cavidades ¿no? que son tan espectaculares y que tanto eh, suelen aparecer en prensa ¿no? en los sitios que son susceptibles porque eh, llaman mucho, mucho la atención. Estos procesos están... Estrechamente ligados a la posición de la lámina de agua ¿no? y a nivel freático. Ya y existen bastantes trabajos ¿no? eh, eh, pues a nivel internacional ¿no? y también en, en el territorio nacional donde se describe eh, un, un incremento de estos episodios asociados a, pues a un incremento de la severidad y frecuencia de las, de las sequías. Otros procesos también que se pueden ver afectados por el cambio climático son los procesos de subsidencia, ¿no? También un problema conocidísimo a nivel mundial. En España posiblemente el mayor exponente lo tenemos en Murcia, ¿no? Ay, perdón, no he pasado, no sé si se si había pasado. Lo tenemos en Murcia, ¿no? También algo que va a estar muy vinculado sobre todo a la sobreexplotación de los acuíferos, que es una causa, una consecuencia una, eh, indirecta ¿no? de, de una reducción de las, de las precipitaciones. También, eh, uy... Vale, uy, que he pasado dos. Vale. Y también eh, otros de los, de los procesos ¿no? que, que están eh, estrechamente vinculados a estos, estos cambios, no esta evolución del clima en el terreno va a ser cambios en los, eh, o una aceleración de los procesos de retracción e hinchamiento. ¿no? Los, los suelos están, eh, eh, tienen un comportamiento, eh, una evolución de, de, de, de deformaciones, ¿no? tienen la... A, a, a comprimirse o, a, o expandirse, ¿no? a contraerse o expandirse en función de los cambios de humedad. ¿vale? En particular, el caso más extremo de este tipo de problemas se da en las arcillas expansivas. ¿vale? Las arcillas expansivas son un tipo de, de arcillas, eh, con, fundamentalmente eh, del grupo de las, de las esmectitas, que tienen una enorme avidez por el agua. Esto significa que cuando se encuentran en presencia de agua, eh, incrementan muchísimo su volumen y cuando, eh, cuando se encuentran en ambientes mucho más o, en, o las, cambian las condiciones de humedad ¿no? y se seca el, el, el terreno, pues se contrae ¿no? y, y experimentan unas contracciones muy fuertes. Es un problema también conocidísimo ¿no? a nivel mundial. En España trabajamos con este mapa, no es un mapa que elaboraron en los años 80 el Instituto Geominero. Es un mapa que muestra eh, los potenciales riesgos de expansividad en función de dos, va de dos variables, fundamentalmente, ¿no? Dos parámetros. Eh, la presencia o no de, de suelos con ese tipo de arcillas. Y por otro lado, las condiciones de climáticas, ¿no? no para, para tener problemas, eh, los eh, derivados de esta expansividad no solo necesitas tener la arcilla, necesitas que se produzcan cambios significativos de humedad en el suelo para que eh, experimenten estos cambios de, de humedad. Hay que, lo, lo, lo primero que llama la atención es que muchas de las 10 eh, de, de las 15 ciudades, ¿no?, que son patrimonio de la humanidad, están ubicadas en este tipo de, de, de, de terrenos. Son terrenos que aparecen eh, con una amplísima distribución en todo el territorio nacional y mundial también, ¿eh? Eh, aparte de otras ciudades, ¿no? Enorme, ciudades considerables, ¿no? Zaragoza, Madrid, Sevilla, que no están eh, incluidas aquí ¿no? y que también eh, experimentan este tipo de problemas. Es un pro problema muy presente. Una cosa que llama la atención de este mapa es que las zonas amarillas, como decía, son zonas donde tienen potencial expansivo, es decir, tienen, eh, tienen, eh, hay presencia de arcillas expansivas, pero cuando lo hicieron en los años 80, consideraban que los cambios previstos de humedad en ese tipo de arcillas no eran suficientemente grandes como para de desarrollar problemas serios en ¿no? las edificaciones. Se las clasificó como un problema de riesgo moderado. Evidentemente, si cambian las condiciones climáticas, si cambian sensiblemente la distribución de humedad en el suelo, estas zonas de potencial o riesgo medio tendrían que ser revisadas ¿no? y posiblemente eh, muchas de estas zonas pod podrían alcanzar un, un cambio ¿no? de, en la categoría ¿no? y pasar a... A ser suelos eh, o zonas eh, potencialmente de riesgo alto ¿no? de, de expansividad. Claro, entonces lo que queremos transmitiros: es que estos cambios en el terreno al final van a tener consecuencias sobre, sobre los edificios. Si afectamos a su cimentación, le vamos a cambiar sus su zapatos, vamos vamos, se va a apoyar de una forma diferente a la, a la que estaba prevista. ¿vale? Entonces nos van a aparecer una serie de patologías sobre, sobre las edificaciones, sobre, pero, eh, tanto a nivel civil como patrimonial. ¿vale? Aquí os hemos puesto una, una serie de, lo, de las lesiones más típicas que aparecen en, en los edificios. Generalmente cuando hablamos de cambios en el, suelo, en el terreno Hablamos de lo que son los asientos Y al hablar de asientos eh, nos vamos a ir a ver grietas como esta que veis aquí en una, en una sacristía, esta es una, una grieta prototipo clara de un fallo de, de esa cimentación. Eh, además de las grietas que nos pueden aparecer, esas grietas inclinadas o grietas horizontales, se nos pueden producir giros o desplomes, ¿vale? elementos que pierden la verticalidad, como esta espadaña de esta ermita bueno, eh, más o menos románica que tenemos aquí cerca de Cuenca, ¿eh? o ya eh, al final son problemas que pueden llegar a dar a unos situaciones donde la estructura ya no pueda más y lleguemos a una situación de colapso, o sea, que se nos puede venir abajo un elemento. Entonces, eh, los cambios en la cimentación son elementos de riesgo para la conservación de, de los edificios. ¿eh? También hemos incluido aquí, en eh, tercer punto, pone, os pongo los desniveles. Hay una forma muy rápida y que es, empieza a ser llamativa cuando empieza a fallar, el, a fallar la, la, la base donde apoyamos la estructura. Cuando vamos a, empezar, eh, vamos a abrir la puerta eh, de, que entramos a... A nuestra sala y vemos que se empieza, que empieza a rozar, nos tenemos que empezar a poner ya en alerta. Primero miramos a ver si son las bisagras que hubieran fallado, pero si vemos que lo que se empieza a mover es el, el nivel del suelo, que te, empezamos a tener inclinaciones, pues tenemos que empezar a, a comprobar si tenemos algún problema a nivel, a nivel estructural. Por eso incidir en que las consecuencias de estos cambios que se pueden producir en el terreno van a afectar a, la, a nuestros edificios ¿vale? y nos podemos riesgo de, de tener problemas de, como estos que os estamos mostrando aquí. ¿Vale? Entonces, una vez visto esta, esta repercusión de los cambios de, a nivel atmosférico en el que se generan sobre el terreno y luego la consecuencia que tenemos sobre podríamos llegar a tener sobre edificios, os vamos a mostrar la metodología que, que, estamos, que hemos implantado y que estamos desarrollando. ¿vale? Hemos eh, hecho un, una instrumentación de, de un edificio, hemos cogido uno de los inmuebles de nuestra universidad, ¿vale? es de construcción actual, ¿vale? pero podríamos buscar la adaptación a, a un bien de, de valor patrimonial. ¿vale? Este caso es el Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones, que lo tenemos aquí en la, en la ciudad de Cuenca, ¿vale? al norte, es un edificio de una única plaza, que se terminó de construir en el año 2015. Lo estamos usando para nivel educativo, dotacional y de investigación. Y También aprovechamos para investigar en nuestra, en nuestra línea. En este edificio es donde hemos desarrollado nuestra, nuestra metodología. Bueno, el, el problema... Eh... Es sobre todo un problema, en este caso, de arcillas expansivas, ¿no? que es algo que se describía en, el, en los estudios geotécnicos y es algo que se quería estudiar en particular en este, en este, en este edificio. Eh, el problema de las arcillas expansivas, si todo el cambio de volumen, ¿no? todos esos cambios de humedad y de volumen se producen de forma uniforme bajo un edificio, el edificio simplemente subiría y bajaría y no habría tampoco mayores problemas, no tal vez de los servicios. Los, ¿no? Pero el, el problema... Es que esos cambios de humedad en el terreno se producen de forma uniforme bajo, bajo los edificios. ¿no? Eh, los procesos de intercambio de agua y calor con atmósfera se dan en, en, en el entorno de los edificios, de modo que se van a generar frentes de humedad, ¿no? Se van a generar frentes de humedad, eh, de modo que en los, en los extremos del edificio los cambios van a ser más eh, mayores ¿no? de humedad, los movimientos van a ser mayores, mientras que en el interior de los edificios estos cambios van a ser eh, mucho más suaves. ¿de acuerdo? Estos movimientos relativos entre los distintos elementos de cimentación o de fachada que tenemos en, en, en el edificio, es lo que introduce, induce eh, eh, distorsiones eh, angulares ¿no? en, los, en los edificios, lo que se conoce como asientos diferenciales, y es lo que produce estos fallos y estas patologías que describía, que describía Jesús. Entonces, eh, nosotros para en este edificio, o la, dentro de la eh, metodología, proponemos una monitorización. Ya muchos de vosotros conocéis, eh, estáis monitorizando vuestro, vuestros edificios, vuestros bienes. Sé que está luego por aquí Rosa de, de Ávila, que lleva ya muchos años monitorizando su muralla. Bueno, pues nosotros implementamos en este, en este edificio una monitorización, pero enfocada al control también de las variables ambientales. Es decir, vamos a ver el edificio, su comportamiento, de cimiento y estructura, pero también las variables ambientales que lo están, están rodeando y afectando a, al terreno sobre el que está cimentado. Voy a describir muy rápido el, el equipamiento que, que, se, eh, que se ha dispuesto, eh, comenzando por una variable que es fundamental, que es el seguimiento de, de la humedad, cómo, se, cómo es esa distribución de humedad en el suelo, y hemos dispuesto una serie de pozos de sondeo, estos que veis en las imágenes de arriba, que van rodeando el edificio, vamos teniendo puntos exteriores para ver ese, ese comportamiento y también en el, en el interior. Con ello, con, por medio de esta sonda, que es la que estoy manejando ya aquí en esta fotografía, nos va dando en cada uno de esos puntos de sondeo, cada vez que hacemos la medición, un valor de humedad cada 10 centímetros de profundidad. Entonces no tenemos un corte para estudiar esa, esa distribución y esos valores de contenido de humedad en el terreno. Además, como hay un factor que es fundamental son en, en estas variaciones, que es el nivel freático, eh, se, implementa, eh, se dispusieron dos, otros dos pozos de sondeo dotados de una sonda, un limígrafo, como esta que, que ves aquí, con las cuales tenemos controlado las variaciones en el nivel de freático. Complementamos también con una estación meteorológica propia ya que inicialmente habíamos empezado a trabajar con valores de EMET y del de Instituto del de SIAR de aquí de Castilla-La Mancha, pero vimos que era muy necesario tener datos de, más específicos del edificio. Entonces, complementamos con una estación meteorológica, con que teníamos radiación solar, eh, pluviometría, humedad relativa... Bueno, era habitual en, en este tipo de, de equipamiento. ¿no? Además Introducimos, eh, de, se introdujeron dentro del edificio también unos controles de, de temperatura para ver variaciones interior exterior y como estamos centrados en cimentación pues tuvimos que ver un sistema para ver cómo se iban moviendo, ¿vale? cómo esos cambios en humedad se traducían en eh, desplazamientos de las zapatas, ¿vale? movimientos de eso, cimentación que subía o que bajaba. Para ello se dispusieron puntos de nivelación y vamos realizando nivelaciones de precisión. ¿vale? Cuando hablamos de precisión estamos por debajo del milímetro, ¿vale? porque para empezar a para tener unos datos va, eh, válidos a la hora de, de tener poder realizar el modelo que era nuestro objetivo. ¿vale? Y luego, eh, ya el último de los equipos, eh, el último de los bloques es ver cómo esto se ha traducido en, la, en el resto de la estructura. ¿vale? Y hemos puesto unos clinómetros, que son unos equipos que nos detectan las variaciones en, en la horizontalidad de, lo, de los elementos de, de los forjados, de, la, de los suelos. ¿vale? Entonces eh, hemos podido medir los giros y con esos giros pues, también podemos sacar la flecha y las deformaciones del de forjado. Simplemente ya con los datos obtenidos de estos equipos y trabajando con un análisis estadístico hemos podido ya detectar tendencias de comportamiento, variaciones, agrupaciones, ¿no? como esta que esta es una muestra de, de esos datos obtenidos, en lo que pudimos, eh, pudimos sacar ya que tenemos como tres zonas de comportamiento diferentes, una situada más al norte donde teníamos, como ves aquí en, en esta gráfica de la parte derecha, movimientos más o menos estables, pequeñas elevaciones en época de lluvia, pequeños descensos ligeros en épocas de pues más verano, más, más seco, y luego teníamos un grupo, el grupo 3 que hemos denominado, que teníamos una zona de descenso continuo y esto lo hemos podido ver sin, sin tener que te, llegar a ver ningún síntoma de, de problema, sin haber aparecido todavía ninguna fisura en el edificio o haberse percibido. Entonces nos estamos teniendo de una forma indirecta valores de comprobación de estado de, de conservación. Esto simplemente solo con análisis estadístico de los datos. Bueno, dentro de la de la metodología, ¿no? los métodos que, que utilizamos en esta bueno, pues en esta propuesta, ¿no? en esta forma de trabajo eh, está el desarrollo de un modelo, vale, es un modelo eh, en elementos modelo en el que vamos llevamos muchísimo tiempo trabajando en el grupo, es un modelo en elementos finitos que resuelve el problema térmico, hidráulico, mecánico e incluso químico, ¿no? de lo que puede estar pasando en el en el terreno es un, el trabajo ¿no? es un, una herramienta que hemos desarrollado ¿no? con formulación eh, propia, donde básicamente resolvemos esos problemas ¿no? de distribución, de, de flujo de agua en el suelo, de flujo de vapor en el suelo, los intercambios que se producen con atmósfera y eh, el efecto que tiene interacción con la estructura, ¿no? que son elementos con comportamientos eh, mecánicos muy distintos. ¿no? Cuando eh, la formulación del modelo, quiero decir, siempre, como todos los modelos, una vez eh, lo tienes eh, formulado, parece eh, que, que nos alegramos ¿no? de demostrar de que es sólido eh, desde el punto de vista físico y matemático, pero el gran problema que tienen es, es la aplicación. ¿no? Eh, estos modelos hay que alimentarlos con parámetros y estos parámetros a veces son muy difíciles de, de conseguir. Eh, aunque los obtengamos en laboratorio, que muchos de estos parámetros se obtienen en laboratorio, siempre tienes una incertidumbre, de si esos parámetros son representativos, si son representativos de lo que es el medio real, ¿no? de lo que es un suelo real. Para esto es especialmente importante trabajar con la monitorización. ¿vale? La monitorización lo que nos va a permitir al poder ir midiendo los contenidos de humedad, la evolución de los niveles freáticos, al poder ir midiendo... Los movimientos de las zapatas lo que nos permite hacer es calibrar ese modelo a partir de esos parámetros iniciales con los que hemos eh, trabajado, que hemos obtenido en laboratorio, eh, ver un poco la bondad de esos parámetros, la calidad de esos parámetros y nos permiten además ajustarlos, ¿no? de modo que seamos capaces de reproducir esos cambios que se producen, eh, que registramos ¿no? en estaciones meteorológicas, en este caso ¿no? de, de precipitación y, y de temperatura, cómo afectan ¿no? a esta distribución del contenido de humedad en los en los suelos ya estos cambios, cómo se re, repercuten ¿no? finalmente los movimientos en las zapatas de la cimentación. Eh, la idea de este, de este modelo es poder predecir a largo plazo, ¿no? ya con un modelo calibrado, un modelo ya que, nos, nos, que, que, que, que entendemos, que, que, que conocemos los parámetros mecánicos, entendemos la respuesta del suelo, entendemos cómo se producen estos flujos de humedad, ya lo que podemos hacer es estimaciones a cambio climático. ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos trabajando, lo que... Eh, eh, la, la línea de trabajo ¿no? la que estamos, eh, en la que estamos, que estamos desarrollando, bueno, lo que hacemos es trabajar con las previsiones regionalizadas de los eh, de los distintos escenarios eh, de emisiones ¿no? que se plantean en bueno pues en, eh, fundamentalmente en el, por el panel intergovernmental de cambio climático, y ¿no? eh, que, que vienen muchos de ellos bueno, recogidos también en las bases de datos de, de AEMED, ¿no? Eh, trabajamos con esas, esas previsiones y eh, bueno, hacemos estas estimaciones de, de cambios de, de presión, estas proyecciones de temperatura, de presión, de precipitaciones, o sea, de, de precipitaciones, de vapotranspiración. Y con nuestro modelo lo que intentamos ver es cómo va a responder el sistema, cómo van a producirse esos cambios, cómo van a producirse esos flujos de agua, de humedad en el terreno, cómo va a afectar los movimientos de las cimentaciones y hasta qué punto eh, van a ser o no sensibles. En este caso, lo que tenemos en esta gráfica, bueno, tenemos esas proyecciones regionalizadas, ¿no? lo que tenemos son los desplazamientos de una de las zapatas, no? Eh, o de, bueno, de, aparecen varias, lo que pasa es que son muy pequeñitas las diferencias entre las distintas zapatas, superpuestos, ¿no? Tienen, obedecen eh, con el tiempo, ¿no? con los desplazamientos verticales que se producen con el tiempo. Tenemos unos eh, desplazamientos eh, anuales, ¿no? bueno, que corresponden un poco a lo que ocurre dentro de un ciclo de un año, ¿no? evidentemente una estación seca, una estación más, más húmeda, y luego una tendencia. ¿no? En este caso es una tendencia bastante discreta, lo que sí que se, se ve con el tiempo es que eh, bueno, los movimientos van, eh, van cambiando, esos ciclos no acaban de recuperarse, esos movimientos completamente, también hay que tener en cuenta que los problemas de asentos diferenciales son de orden milimétrico, ¿eh? no necesitamos unos grandes desplazamientos para empezar a tener daños en las, en las estructuras de cimentación. Y en este caso en particular... La razón además por la que las variaciones no son demasiado grandes es porque en, esta construcción, en este edificio el nivel freático está bastante próximo y al estar bastante próximo aporta mucha agua, es decir, no llega a secar de forma muy efectiva con estas previsiones que estamos haciendo. Una cosa en la que tenemos que, tra en la que, bueno, tenemos que trabajar, no, en la que estamos trabajando pero no está reflejado en esta gráfica, es también considerar cómo va a evolucionar el nivel freático. Vale, lo que pasa es que esto sí que es algo que es un poco más delicado porque ya no solo depende de esa interacción con la atmósfera sino depende de un entorno ya mucho más amplio y también de consecuencias como las que decía antes o de efectos no directos ¿no? sino indirectos como sería una sobreexplotación de los acuíferos que habría que eh, de alguna forma introducir en este tipo de modelos para ver su, su, su efectividad o ¿no? su, su, su, su aplicabilidad eh, para esto. Vamos a pasar vale. Bueno, entonces, eh, ¿para qué podemos utilizar esto, este modelo esta metodología que os estamos presentando? Pues principalmente es para tener un elemento de simulación, para ver qué le va, cómo se va a comportar nuestro edificio, nuestro bien en el tiempo. ¿vale? Poder hacer unas previsiones principalmente a medio o largo plazo en las cuales y añadamos lo, los, las, las consecuencias de este cambio climático, las variaciones en la atmósfera que nos van a ir apareciendo. ¿Eh? Con esta previsión pues lo que vamos a poder es detectar si tenemos riesgo de aparición de problemas, que no podamos eh, generar algún, eh, alguna variación en nuestra cimentación que luego... Degeneren las patologías que hablábamos antes en, la, en las estructuras del edificio. Si podemos adelantarnos, podemos met, eh, hacer un mantenimiento preventivo, podemos adelant, eh, generar una, eh, una respuesta, dar una solución antes de que me haya surgido ese problema. Ya sabéis, si llevamos a partir la eh, si me aparece la grieta, ha fracturado la, el sillar y al sillar, la grieta se le va a quedar. Si lo evitamos, pues eh, antes evitaremos eh, ese problema y todas sus consecuencias que vendrán detrás. Una, una, desde todo lo que se va a perder y el ahorro económico. Siempre la, el mantenimiento preventivo es beneficioso para, para, el, para la gestión económica de los bienes. ¿vale? Además, eh, podemos detectar ya eh, problemas de una forma rápida, eh, y eh, con, de medios indirectos y de una forma eh, adelantada, antes de, de, de que hayan ya dado unos, muestra, unos síntomas evidentes. ¿vale? Y además, podemos hacer otra cosa muy importante con esta simulación, es probar diferentes opciones, ver cómo distintas variaciones en esa, que con esas intervenciones que vamos a hacer, cómo van a afectar al edificio. Al edificio en este caso, a la cimentación. Si, si, por ejemplo, en la gráfica que mostramos aquí a la derecha, una variación en la rigidez, ¿cómo va a afectar a, la, a los movimientos de esa cimentación? Si se va a desplazar más, se va a desplazar menos. Y, por ejemplo, si, si tuviéramos un entorno donde vamos a cambiar el acerado, una zona de jardín próxima, y vamos a cambiar el pavimento por uno más permeable o más impermeable, pues vamos a ver cómo esa variación en el cambio de entrada de, de agua, va a afectar luego a los desplazamientos de, de la cimentación. En general, es lo que estamos viendo es que es una herramienta que nos puede servir para realizar una, una gestión de, de ese edificio, ver cómo, se va, cómo va a evolucionar ¿vale? y probar sobre él, ¿vale? de una forma que no tenemos eh, que nos va a dar mucha seguridad sobre las actuaciones que finalmente hagamos en ello. ¿vale? Y bueno, final, ya para ir finalizando ¿vale? como conclusiones Nada, eh, el cambio climático afecta al suelo, eh, va a afectar también a los suelos, va a afectar a terrenos sobre el que tenemos cimentados los edificios. Esos edificios, podem, eh, consecuencia de esos movimientos que se le van a producir, eh, suponen un riesgo de aparición de lesiones, grietas, fisuras, eh, desplomes, de ¿vale? lesiones graves. Entonces eh, lo que proponemos es una metodología, como decíamos, que tiene parte de monitorización, modelado una calibración y luego una capacidad de predicción con la cual vamos a poder hacer previsiones de las actuaciones que vamos a realizar en el edificio o de qué le va a pasar con los efectos del cambio climático. Y sobre todo lo más importante es que podremos actuar con una gran seguridad detrás sobre las actuaciones que propongamos. Y nada, con esto concluimos nuestra presentación. Nada, eh, insisto de nuevo en agradecer la, la oportunidad que nos habéis brindado. Y nada, estamos, estamos en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el grupo de Ingeniería Geoambiental. Bueno, aquí os ponemos los datos, pues si os interesa lo que os hemos contado hoy. Vale, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Don Juan y Don Jesús ha sido súper interesante, muy enriquecedor y, y bueno, pues hemos visto cómo claramente pues la monitorización ¿no? enfocada al control de las variables ambientales pues es realmente necesaria ¿no? para controlar los, los movimientos en la cimentación de los suelos ¿no? y, y bueno, pues eh, sobre todo porque esto es lo que va a sustentar todo el resto del edificio. Y cómo pues, estos elementos de simulación eh, son clave también pues, para realizar las previsiones de comportamientos futuros y adelantarnos ¿no? a estos posibles problemas. Ha sido pues, realmente pues, muy, muy ilustrativo y, y bueno, pues, tenemos eh, mucho por hacer. ¿no?